Tan pronto el gobierno de Polonia se puso en contacto con el museo, de forma inmediata pusieron en marcha el procedimiento para devolverlos a su legítimo propietario, algo que no es para nada habitual. Yo tengo firmado en mi, en mi vida miles y miles y miles de expedientes, pero puedo asegurar de que esta, para mí, es posiblemente la más satisfactoria. Esta es una circunstancia que en los tiempos actuales van a hacer eh, que se repita con más frecuencia. Nosotros tenemos el orgullo de intentar eh, dejar evidencia de una forma de actuar que entendemos que es justa, que es respetuosa. síntome orgulloso como alcalde de Pontevedra que somos eh, pioneros en muchas cosas, entre ellas la recuperación de la memoria histórica, solo también la restitución de una injusticia histórica bueno, que sufrió la a nación polaca. Por eso estamos muy agradecidos eh, de que este proceso fue diferente, de que eh, la recuperación de estas obras, de este díptico, eh, no fue tan largo, no fue tan tedioso y no eh, fue todo lo contrario. Eh, la, queríamos agradecer la parte eh, española por eh, agilizar todo este proceso. Es ayudar a restituir una injusticia, ayudar a restituir arte expoliado, ayudar en lo que podemos hacer un mundo mejor.